Empoderamiento, oportunidad. WSTEM es sororidad. Es éxito. Para mí es solidaridad. Un derecho humano. Equidad. Colaboración. La posibilidad de innovar. Sí, WSTEM es una base sólida. WSTEM es empoderamiento. Es motivación. W es equidad. Una que me parece muy importante es resiliencia, igualdad, compromiso, solidaridad, trabajo en equipo, igualdad, crecimiento, liderazgo, empoderamiento, acompañamiento, crecimiento, motivación, guía, incidencia, es incidencia política. WSTM es un reto y una necesidad. Strength, empowerment, opportunity, fairness. This is two words, future generations, leaders and women. Red, mujeres, formar unión y visualización, inspiración. Una transformación cultural. Para mí es conexión. Para mí WSTEM es igualdad, mujeres, inclusión, integración. Para mí una palabra que engloba STEM es sinergia, futuro, unión, equidad, vinculación, profundización. Eh, a mí me dejó una comunidad eh, que lucha por los mismos ideales. Que yo me he forzado a lo largo de los años. Impacto. Diversidad. Esperanza. Grandeza. Unidad. Poder.